Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con el primer video del año ¿sí? Un nuevo video para el canal Y el primer video del año 2022 De Scarper y Sonrisitas Parody En el cual vamos, eh, van a ver Como obviamente seguro ya leyeron el título Una partida de Counter Strike Global Offensive casual con Que justo me vino con unos logros de la operación actual Bastante, digamos, curiosos Variados relacionados a hacer graffitis en eh, ciertas zonas del mapa. Bueno, ahora van a ver cómo me fue. Obviamente porque aparte es una partida que me gustó mucho porque había chance de perderla. Pero por suerte la pudimos dar vuelta de una manera impresionante. Así que nada, los dejo con el video y espero que les guste. Bueno, a ver, vamos a empezar. Ok. Empiezo con Glock porque recién entro. Vamos perdiendo por tres rondas, pero bueno. Todavía hay chance de. Uy. No. Todavía hay chance de remontar, dale. Allá están con. Ay, pensaba que era un AK, boludo. No. Era, era, era obvio que. No sé si le llega a hacer algo de daño. Me parece que no. No. No. Me hizo. ...109 de daño con la WP... ...pero nada... ...casual... Eh, uh, ...en 2-2... De, ...de terroristas... ...y los logros que tengo de la operación... ...son muy curiosos porque tengo que hacer... ...tengo que hacer eh, grafitis en determinadas... ...zonas del mapa... ...aunque bueno, la más difícil... ...obviamente va a ser la base CT porque... Obviamente es donde están todos los... Los del equipo contrario. Así que... No sé si... Se me va a complicar seguro. Vamos. Vamos, vamos que hay chance. Bien, bien, bien. Yo mucho de hacer grafitis... No soy así que a lo mejor... Eh, no sé si tengo equipado. Creo que sí. Me parece que tengo... Pero bueno, voy a... No, pará. Es que no me, acuerdo ni, no me acuerdo ni la tecla con la que había vindiado los grafitis. No, la. Pu ya, era, ya sabía que. O sea. Era de esperarse, era de esperarse. Yo, como estúpido, tratando de completar los logros de la. de la operación, y me pasa esto. Porque ni más... Soy tan estúpido. Bueno, no pensé que me iba. No, pe, no pensé que me iba a, a tocar un labor como este. Soy tan estúpido. Que ni sé... Bueno, porque yo no soy de hacer graffiti tampoco. Que ni sé con qué tecla hacía los graffitis. Después me fijo, quizá. Después me voy a ir fijando. Pero bueno, quizá... Me voy a enfocar más en ganar la partida que en... Que en completar los logros Pero tipo cuando los logros tienen más que ver con la partida Obviamente y no con hacer grafitis Ahí sí que Puedo aprovechar la partida para Conseguir estrellas completando logros Pero bueno en este caso es un logro Muy variado oh. Y queda uno Ah está, está, en, está en base a Fegal, Tarado sí, F1, No me importa 15 de ping Y está parado sin hacer nada o sea, claramente no puede estar FK con 15 de pin. Y hay uno que se está yendo. Bueno, son 10 contra 8. Así, bueno, alta chance tenemos de ganar. Bueno, ahí lo mataron. Yo ya voté que sí, así que lo vamos a sacar al, al TAT. Que se, vaya, que se vaya a volar. Y, y que no rompa la bola. O oh, esponja. Ah, es un... Ah, pensé que era un bot posta, pero no. Pensaba que era un bot... Ahí está, toma. ¡Epa! Me la tiró en toda la jeta, me la tiró en toda la jeta. Me la tiró en toda la jeta, la, la flash, pero de pedo no me pasó nada. No, la... Están todos en el en medio y en a y me quedé solo como un estúpido no bueno me vinieron dos de, ya una balita en la cabeza Chau. era era muy claro que esto iba a pasar bueno vamos a ver una kill nomás porcentaje de headshots 100% pero solo una kill así que está clarísimo que No, yo como bruto... Ahí está. Olvidemos bueno, uno de los grafitis. Y ese logro... Tarado. A ver. De ese logro... No, no. No lo llegué a salvar. Bueno, porque lo mató rápido porque tenía poca vida. Pero no pasa nada. Ya se metió más gente, así que... No sé si voy a, vaya a poder rotar. Porque hay... Hay muy... No. Está toda la gente concentrada en... Todos los ETs concentrados en el sitio de AM Así que el tarado me, me porque Yo ya había visto que era de mi equipo así que uh, hay una VP hermosa ahí Gracias, qué suerte que tengo Buena, buena, buena Encima me llevo una VP con stickers ahí bien piolas Después veo si la cambio por otra arma Pero por el momento voy a quedar con esta para spotear a medio aunque voy a tener que, bueno voy a sacarme la bomba encima porque ya veo que voy a ser cagada Voy a tener que bajar porque está la pared esta que pusieron los de Valve HDP, o sea El tarado Sabe que estamos todo, casi todos con AWP y, y tiran el smoke cuando les conviene Bueno, ahí no sé dónde mandé el coso. Espero haberlo mandado cerca. El, el fuego. El, sí, el fuego. Se me llega a poner enfrente. No, no lo vi. Me quiero matar. No lo vi. Estaba bien escondido, me parece. Bueno, bueno, bueno. El sueño de remontarla, no sé. Tenemos chance. Esta puede ser nuestra. Cuatro contra... Bueno, tres contra... ¿Cuánto? Seis. Así que... Vamos, vamos. Que ese, ese casi lo tenías. Ese casi lo tenías. Dale, dale, dale. Oh, dale. Lo tenías ahí nomás. No. Es, uno, es uno solo que está muertísimo. Y plantaron la bomba en B. Bien hecho. Porque el tarado ese ya estaba re muerto. Eso digno de admirar, eh. Bueno, ahora voy a ver si puedo llegar a... A spotear en B. Porque, porque nada, tengo muy poca chance porque tienen armas que apenas me asomo, apenas me asomo ya, ya me tiran en la cabeza una bala y ya me, Ta, para para hacerles creer que vamos a ir a Bale y veo que dropearon la bomba. Dropearon la bomba, andá a saber por qué. Andá a saber por qué. ¡No! Casi lo tenía, casi. Está clarísimo que yo no le saqué 50 de vida ni en dope. Ya le había, lo, lo había lastimado a otro. Pero bueno, al menos fue una asistencia que valió la pena. Y este bruto no pega. No pega ni 20 tiros con la. Con la teco al dope, y dropean la bomba porque son unos manertos que no ¿por qué la dropean? o sea, hay uno en A y el otro en B, me imagino que por el minimapa fácilmente lo pueden ver o sea, yo, bueno, esto es casual claramente puedes ver a, no, no importa, no es algo tan serio como el competitivo, acá te dejan ver a, a todos los jugadores en el minimapa así que bueno, si se termina esto, espero por lo menos por lo menos hacer una cantidad de kills considerable, ¿viste? Porque si no, no tiene sentido. Dale, Muy buena la molotov. Vamos, vamos. Bien, muy bien. Bote esponja, te amo tanto. Sos hermoso. No, no, no. no, no te vayas. No te vayas, bote esponja. Asómate. O sea. Iba, no, es que. Tenía una chance igual. Le, le hizo bien, pero bueno, no tan bien. Está bien, pero no tan bien. No me diga que se va a creer que está en, en B. Eso es tener un, una suerte. Eso es tener una suerte. Mira, que está así. Es un idiota. Es un idiota. Eso es tener una suerte. Mirá, y lo expulsan por votación porque es un tarado. Una suerte tiene bote esponja. O sea, no, no, no, no voy a mutear los micrófonos. Deben estar todos festejando como unos locos. Tenemos una chance y un hoyo Una suerte un, no, no voy a decir la palabra porque Un, un hoyo tenemos Ustedes me entienden los, Tenemos un hoyo enorme De posibilidades De ganar Que no Que no lo cree ni Dios esto No Así me le pegaba uno con la granada No, no, no, no, no Guarda Guarda, guarda Para, para, para No Bien, bien Ay, soy un estúpido No pasa nada No, no, no Se me trabó el mouse No me la puedo creer No, pero 92 Bien, bien, bien, bien 92 92 Y ya lo mataron con AWP Ah, ya, queda uno Queda uno en la fosa una chance, ya está. Ese ya se tiene que remorir. Lo tienen que... No, la bomba dropean. Ve como unos estúpidos. gracias Había oh, mínimo plantar la bomba para asegurar la ronda. Porque ya ese estaba remuerto. Pero aún así podía sobrevivir. Y, y ganamos. Y perdíamos perdiendo tiempo, obviamente. Bueno, voy a meter por fondo. Voy a arriesgarme. Porque no sé si... Bueno, ya se fueron dos personas. Uno lo echaron por votación y el otro anda a ver dónde está pero es que se me traba el mouse no sé qué pasa esto, esto ya me pasó en el último en el último directo que hice que yo mantengo presionado el botón y de la nada me, me tiro una, un par de balas y me deja de, de disparar de golpe como si, yo, como si yo soltara el botón pero yo lo mantengo lo mantengo apretado y como que no está automático como que es una ráfaga no sé si se, se me entiende. O sea, en vez de, en vez de ir disparando. Mientras yo mantengo apretado el botón. Disparo unas balas y ya se me corta. Se me corta el chorro, por así decirlo. Ustedes me entienden, no mal piensen. Pero bueno, al menos ya. El nombre que se puso ese tipo. AFK encima. Bueno, al menos ya. Podemos llegar a, a voltear esta. a darle vuelta a la tortilla. A ver, voy a probar lo que les digo. Bueno, a veces me pasa y a veces no, no entiendo. O sea, sé si es mi mouse que anda mal. Ok, voy a practicar para. porque claramente manteniendo apretado el botón no. No, no, no. ¿Tuvo una... Tuvo una suerte ese tipo de pegarme justo en la... De enfocarme una bala en la cabeza. No, no. Ya son... ¡Bue! ¡Bote, esponja! son mi ídolo! Encima la medalla de la operación de plata. O sea, yo no compré el pase de la operación, obviamente, ni en dope. Lo voy a comprar porque... O sea, junto a estrellas, pero si no tengo el pase, no... No consigo... Creo que tengo estrellas hasta para una medalla de plata. Pero tengo que comprar el pase para... Obviamente ir... A... Desbloqueando las medallas. Pero igual impresionante lo que es este tipo. Me encanta. Igual no, no es tan caro. Pero aún así no, no creo que hay de comprarlo. Está como... Buena. La dimos vuelta. La ganamos cuando estábamos. Empezamos perdiendo 4 a 1. Impresionante partida. Me encantó. Los dejo acá. Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado el primer video del año en el canal eh, de Counter-Strike Global Offensive Vamos a ver si dentro de los próximos días, de las próximas semanas, puedo llegar a hacer algún que otro directito Y también variar un poco el tema del contenido en los videos Que nada, para ir arrancando el año de la mejor forma posible ya después del último directo que hice que fue el del día después de Navidad y con bueno, eso el año obviamente, pero nada eh, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir este video con su familia, con sus amigos o con quien quieran si son nuevos en el canal, suscríbanse obviamente, síganme en Instagram que lo tienen abajo en la descripción, comenten la eh, este video en la última publicación de la pestaña comunidad, donde tengo el enlace a este video, para los que no lo vieron lo pueden ir a ver y nada, en las tarjetas del video como siempre van a tener más videos eh, de, de este canal por si son nuevos y les gustan y les gusta y les interesa ver más del contenido de este obviamente nos vemos hasta la nos vemos hasta la próxima cuídense los quiero mucho bye